El Día de Muertos se celebra en México desde antes de la llegada de los españoles. De hecho, era una celebración común en todas las culturas de Mesoamérica que tenían un contexto parecido sobre la muerte y su significado. En estas culturas, el destino de los muertos estaba marcado por la forma de vida que tuvo la persona. Con la llegada de los españoles, la fiesta se hizo meteorológica. Vamos a darle esta pesa a retumbarle Traigan los tamalitos para en el altar dejarle Para los familiares o tal vez para el compadre Que se nos adelantó por el camino Pero ni modo, así es el destino Mientras tanto vamos a seguir disfrutando de la vida Mientras hacemos el altar poniendo comida y bebida Para esa alma querida que se fueron de este mundo Seguirán en nuestra mente y corazón Vamos a bailar y comer mientras ponemos las penas en un buzón. Con flores en paz y vamos a decorar Un camino bien bonito para que se puedan guiar una foto del recuerdo en el altar colocarás Solamente de ese modo te podremos recordar Pues la vida solo es una y la debemos disfrutar Porque si no viene la calaca y te puede llevar La vida solo es una y la debemos disfrutar Porque si no viene la calaca y te puede llevar Ay, llorona La muerte siempre busca En cualquier zona Oye. Ay, llorona por aquí nunca te perdona, ay, llorona, hoy ni de ti se acuerdan, pero mañana te lloran, ay, llorona, ya estando Tierra pues en polvo Te transforma Para qué decir Que nos vamos a quedar Si tal vez mañana no vamos ni a despertar Entre flores y lloridos podemos amanecer La huesuda no te avisa Te lleva sin tu saber Ni mamá, ni papá, ni el familiar que tú quieras Pueden gritar y llorar pero nunca regresas Solamente los recuerdos Y las fotos quedarán Porque después tierra abajo en tierra te convertirás Tu segunda casa llena de truces está Y que flores y coronas te llevarán hasta allá, que para la luz una vela te prenderán Y unas cuantas oraciones en tu tumba rezarán Te vas, te fuiste, ya no hay vuelta para atrás Un brindis por ti, mi compa, un chocolatito y un pan Para qué llorar, mejor vamos a reír Con unos ricos tamales hechos de puro maíz Para qué llorar, para qué hacer el día gris Hoy te toca a ti, mi compa, mañana me toca a mí Ay, Llorona, la muerte por aquí nunca te perdonaron Ay, Llorona, hoy ni de ti se acuerdan Pero mañana te lloran Ay, Llorona, ya estando bajo tierra Pues en polvo te transforman Oye, es el pinche Psycho One, internal, One. Internal, En la casa Hitch hit Records, records pa' que el es muñeco, venimos bien prendidos, loco, loco, Santa MX, M carnal,